No importa que seas sijista, budista, sajista, mijista, huijista, todos los sijistas, todos los sijistas que hay, el shopping está en todos lados, el shopping es, el shopping es para todos. Y otra vez, la security. Woman de este lado y men de este lado. ¿Qué es? Esto si sí me sirve a mí? <laughs> this is a anti pollution mask anti pollution mask, mask? n 99 filter and this is the highest filter okay and these are reusable and washable 8 to 10 pm 2.5 0.3 micron filter kya bhi market ki tienda que bechne masks for the pollution Aquí también no importa de que seas, curiosidades aquí en, en la India. No importa que seas sijista, budista, sajista, mijista, huijista, todos los sijistas, todos los sijistas que hay. El shopping está en todos lados. El shopping, es, el shopping es para todos. No importa religión, no importa credo, el shopping es para todos. Curiosidades que uno ve aquí en la India. Estos videos son piratitas, ¿eh? así es que... Si me muevo mucho, si hablo querido, es porque todo esto es piratita. Bueno, las tiendas que hay aquí, son las que están en todos lados. Clinique, Burberry burberry. Starbucks. Songlands Hut Nada más compras molduras y las pegas. Y las pegas. Son... Las Está bien pegas. padre. Mango. Hay marcas como locales, me imagino que esa... Chocola, supongo que es marca de aquí. Chocola. Chocola. Bebe, Tommy, Gab, Sara, Benetton. Pues la verdad es que están todas las marcas que hay en todos lados. Y una que otra local. Que esas son las que vale la pena ver. Calvin Klein. Sara. Sara, Sara. Sara, Sara, lociones, Tommy, y ahora vamos para arriba, Tommy, Levi's, Lacoste, Adidas, salud de Maris a la cámara, Beverly Hills Polo, ¿qué más veo por ahí? Eso no lo conozco, ¿Cuál? Super Dry Store, no sé qué sea. ¡Ay! Casi me caigo Columbia Aeropostale Imagina que no sé, no es un Apple Store va a ser como una especie de mix-up que tiene también como la licencia de vender Apple en México porque no, no es un Apple Store Premium reseller Ese es Gap, la de ahí adentro, véngase Benetton, ofertas de Diwali Ah, ahí le van a tocar ofertas de Diwali a la Maris El Diwali, ya lo hemos dicho en otros videos Es la navidad de aquí de India Y resulta que mañana Mañana es el Diwali Así es que Hoy podemos encontrar muy buenas ofertas Todo, Por eso está arreglado así Por el Diwali Toda esa ornamentación Es por su Diwali que es La celebración de la luz Es su navidad de los indios y es mañana o sea que nos va a tocar las ofertas del divali y no nos toquen los cohetes co ¿Eh? está Nike está Van está Samsung un kiosquito de HTC ASICS está Mac De este lado es W, no sé qué sea eso, una tienda. Ah mira, mira. esa sí es como típica, ahí te entramos a esa. Nine West Aldo Crosswords. Shivan. Ah, mira esta también es una tienda local. Ah, es de trajes de baño. Ah, mira cómo son los trajes de baño de las tapadas. Swatch. Algún diseñito de Swatch indio. No creo, siempre son los mismos. De repente tienen algunas ediciones pero. Ahorita revisamos. Forever New en vez de Forever Young. ¿O cómo se llama? Forever Tony One. Forever Young, esa es una canción. Don Milano. The Body Shop. Pantalones. René. Zodiac. Y bueno, ahí arriba hay otro piso, otro piso que ya empezaremos, empezaremos a ver ya tiendas y tiendas. Este es el centro comercial, despida la cápsula y ahorita Vamos hacemos a, más cápsulitas. Vale,